Buenas noches, bienvenidos a los últimos intocables de esta semana, semana de infarto, viernes 21 de abril de 2023, eh, abrumados y, y en algunos casos hasta las narices, yo entiendo lo que tienen que sufrir los que no tienen como los periodistas políticos, tenemos esto por castigo, por ver eh, cómo se sacan los ojos, se insultan, se gritan, discuten entre sí los políticos y sobre todo eh, por comprobar que cada día. Es más, evidente que su eh, norte y su guía no es precisamente resolver los problemas reales de la ciudadanía, sino mantener a la ciudadanía, valga la redundancia, con el dedito en la luna y enseñarles permanentemente la punta del dedo, mearles en la cara con perdón y obligarles a decir que está lloviendo, ojalá lloviera, y eh, crearles problemas que siempre son menores, que no existían, para venderles después la solución. Eso es lo que, lo que hemos visto. Era una vergüenza escuchar ayer. Irene Montero, ya lo comentamos y lo quiero volver a comentar para que cale, a ver si de entre tanto pecador convertimos a un justo al menos, decir que era el día más triste de su vida como ministra en toda la legislatura. Una legislatura en la que ha habido 200.000 muertos en una desgracia sanitaria que no podemos citar por este medio. Una legislatura en la que, eh, bueno, por no hablar de que los ancianos Pablo Iglesias, se les dejó morir como a perros después de haber trabajado 80 o 90 años de su vida y en muchos casos se les impidió despedirse de sus familiares. Una legislatura en la que se ha indultado golpistas. Una legislatura en la que se ha recrudecido la crisis económica en muy pequeña parte por el conflicto bélico en Ucrania y en una gran parte por la mala praxis económica no solamente de gobiernos como el de España sino de gobiernos a la largo y ancho del orbe conocido, con una inflación disparada, pero no por lo que ellos dicen precisamente, sino por una inundación brutal y salvaje de dinero en el mercado y en todas partes. Parece que vas a sacudir un árbol y en vez de caer bellotas, caen billetes de 50. Vamos a hablar de cómo los socialistas, aficionados a la necrofilia, pues en llegada a la campaña, pues qué boda qué boda sin, sin huesos, qué campaña sin huesos, ¿no? pues empiezan ahí a, a agitar, los huesos, eh, acabado el comodín de Franco, pues vamos con el comodín de primo de Rivera. ¿no? Vamos a seguir eh, engañando a varios millones, que lamentablemente no son pocos, de sectarios, de gente rabiosa, que sigue todavía con el reloj parado hace 86, 88 años y que con tal de que no ganen en lo que ellos denominan los farcirtas, y ahí meten a todos, al centro, a la derecha, al centro-derecha, a los liberales, a los conservadores, a los ultras, a todo el mundo, todo el mundo. ...cuando son farcirtas para ellos... ...están dispuestos a seguir votando... ...a este gobierno políticamente miserable... ...y eh, legislativamente inepto... ...como te tendremos oportunidad de, de comentar... ...a lo largo de las dos horas que tenemos por delante... ...varias anécdotas chuscas... ...pero que son eh, realmente graves... ...y que han tenido lugar en los últimos días... ...con tal digo, de que no gane la derecha... ...así roben o así maten... ...les presento a mis invitados de esta noche... ...de derecha a izquierda, Manuel Bernaldez... Buenas noches. José Luis Barceló, todo el Mundo Financiero... Buenas tardes, gracias. Como siempre por venir a acercarte hasta aquí. Fernando Martínez del ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Rápidamente, las distintas formas de sintonizarnos a través de la TDT, nuestro canal de YouTube, también dos direcciones de internet, www.eldistrito.es, www.distrito.tv.es. Eh, pueden encontrar distrito también en un canal, en su canal de Telegram, en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. Eh, pueden enviar un WhatsApp también al 69 con el texto quiero información, allí alguien pues les mantendrá al corriente de toda la programación de esta cadena, descargarse distintas aplicaciones compatibles con todos los sistemas operativos o si viven y trabajan o nos ven simplemente desde los Estados Unidos, utilizar también la plataforma Roku. Les cuento muy rápidamente también que el principal riesgo de tener elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas, algunos no son modificados ...como nuestra edad o los antecedentes familiares... ...sin embargo hay otros sobre los que sí que podemos actuar... ...si mantenemos un estilo de vida saludables... ...y además pues eh, realizamos ejercicio físico con eh, regularidad. Divecol forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio... ...que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano... ...así como levadura de arroz eh, en rojo... ...y también fitoesteroles vegetales concentrados... ...que contribuyen a mantener niveles normales... De colesterol sanguíneo y de colforte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 91 446 000 o en parafarmaciamundonatural.es.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 los que nos ve lo puede entender eh, si un precio unitario puede subir el precio de bueno, un producto bien, por dos tres cuatro pero precios agregados que es lo que refleja el IPC solamente pueden subir a la vez si lo que está ocurriendo es la destrucción del poder adquisitivo de las monedas por qué porque lo único que puede hacer es que suban todos los precios a la vez es mayor cantidad de dinero para que cantidad de dinero no suben todos los precios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 De la La realidad es que este gobierno igual que todo el Unión europea han estado maximizando el gasto público, utilizando al máximo también el curso monetario, es decir, imprimir moneda para financiar ese gasto, ese aumento del gasto público, sí. y lo habrá sumido en un problema de inflación que, en en que baja. Siempre nos engañan. ¿Por qué? Porque la inflación es acumulativa. Entonces, claro, que tenemos el 3,5%, claro, sobre un 9,8%. Llevamos desde que Sánchez gobierna una inflación acumulada de prácticamente 14%.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 Si el gobierno socialcomunista está orgulloso con esto, pues oye, pues muy bien, tiramillas, cabanillas, que diría un castizo. Bueno, lo que pasa es que el gobierno lo que tiene que hacer es vencer, ¿no? de la realidad eh, que había pues al final, ¿no? intentar darles una película. La realidad yo creo que es que es ¿no? España es el último país que se en el, el el 2019. España es, a su vez, un país que tiene la mayor tasa de paro la Unión Europea. La mayor tasa de procura laboral, que es paro más sin empleo. Hay mucha diferencia. Y además, ahora, a salir de los datos, hay un país que tiene más de la deuda, más de déficit, en un entorno en el que además la eh, realidad es que la mujer es el tipo de los ciudadanos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 Un fuerte abrazo, pero Un abrazo Daniel y muchísimas gracias y entramos ya pues eh, de Ocicoc en el que a mí me parece el tema el tema principal del día, hombre, se podía haber optado por por, por abrir con bueno, pues podíamos haber eh, abierto y de hecho después pasaremos a hablar de Doñana, que sigue sigue dando mucho que hablar porque los agricultores están en una situación angustiosa y seguiremos hablando de la pelea entre no ya las dos facciones, ya hay tres facciones en el gobierno y cada una de ellas con su cabecilla ...correspondiente, la, bueno, Belarra y Montero... ...que hacen ahí una... una <ríe> ...son como el, el dios bifronte... ¿no? No, ...no creo que haya estudiado mitología las chicas... No, ...no las voy a liar, aunque sean de letras... ...Yolanda Díaz a la suya, Sánchez a la suya... ...pero vamos a empezar por esa intención... ...que ya expresó ayer el ministro de la presidencia... ...Félix Bolaños, y que esta mañana... ...pues se eh, ha vuelto a repetir en público... ...y se jactan de ella, se jactan además... ...con la fatuidad pues, de los que en el fondo se saben perder... Vamos a escuchar en primer término a Bolaños cómo justifica esta necrofilia, tanto el gusto de los socialistas y de los comunistas cuando les vienen mal dadas. Félix Bolaños. Bien, dedicar unas breves palabras al trabajo que hacemos también desde el Gobierno para dignificar nuestra democracia. Ayer se conoció que el próximo lunes se sumarán los restos de José Antonio Primo de Rivera del Valle de Cuelgamuros no es posible que una democracia como la española, avanzada, europea, tenga todavía lugares donde se enaltezcan a personas que están, son tan representativas del fascismo, del falangismo, de la dictadura en nuestro país. Por eso, dar ese paso el lunes es avanzar en la dignidad de nuestra democracia. Que en una democracia tan avanzada como es la española, no pueda haber ningún lugar donde se homenaje ni al fascismo, ni a la dictadura, ni a ninguna idea que nos enfrente y que nos lleve al otro. ...pero no habíais reconocido vosotros mismos eh, en algún momento... ...que José Antonio Primo de Rivera... ...bueno, creo que alguno llegó a prometerlo... ...pero Dalmau, que tiene, que tiene la cabeza todavía mejor amueblada... ...que la mía, me, me corregirá... ...porque Franco no era un caso equiparable al de José Antonio... ...porque José Antonio, esto yo no sé si lo escuché una vez, una vez... ...o a lo mejor había tomado alguna cosa... ...pues a, a, Carmen, a Carmen Calvo o, o alguno de, de, esta, de esta patulea... ...porque José Antonio era una víctima, José Antonio fue fusilado eh, en el Alba, eh, al Alba, esto sí que era al Alba ¿no? de, del 20 de noviembre de 1936, no como cuando fusilaban al Alba también a terroristas y, y asesinos a los que luego les dedicaban pesadísimas canciones. 20 de noviembre de 1936, cárcel de Alicante, después de un juicio sumarísimo sin ningún tipo de garantía en el que él asumió su propia defensa, que está archicontado y bien contado, si no han leído ustedes los más jóvenes acerca de ello les recomiendo que lo hagan porque esto va tener cosas buenas, por ejemplo, que la juventud o las nuevas generaciones conozcan, si tienen curiosidad y les interese, y se acerquen no solamente a la figura humana del personaje, uno de los políticos más carismáticos del último siglo y medio, probablemente de toda la historia de, de, de España, sino que se acerquen a su pensamiento político. Y en su testamento él narra algunos pasajes de ese, de ese juicio, ¿no? Y no me quiero liar, pero simplemente aquello de cómo percibía, cómo iba variando la cara de los que le iban a sentenciar a muerte, cómo si hubieran sabido que la falange era lo que era, en fin... ...lean el testamento de José Antonio... Y sus, ...y sus últimas voluntades... ...ojalá fuera la mía... ...la última sangre derramada... ...por los españoles en contiendas civiles... ...desgraciadamente en esto último... ...no fue clarividente el líder de la falange... ...bueno, hasta ahora eh, los socialistas... ...pues eh, parecía que respetaban... ...un poco más la figura de José Antonio... ...que la de Franco porque le consideraban... ...una víctima... ...ya ven, ya ven que no, el argumento que han utilizado... ...que a mí me parece bastante, bastante cínico... Fernando Martínez del Mau es que ocupa un lugar preeminente en la Basílica, la que por cierto, ahora todo el mundo llama lo estábamos comentando antes, cuelga muros ¿qué pasa? que si ha sido el Valle de los Caídos toda la puñetera vida de Dios, pero ¿qué teméis? yo últimamente me dirijo no tanto a los periodistas de la, de la Paracuellos Mediática, sino a los pesebreros, a los feladores en la, a, los, a los tibios, a los tal no, pues ahora hay, hay que decir cuelga muros no el Valle de los Caídos, no sea que nos vaya a caer o nos vamos a quedar sin, sin dos de las tres tertulias que tenemos, que has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 ¿Te acuerdas? ¿no? Así, a ti, así, empezaba, así empezaba también un celebérrimo discurso. Hoy, pues como estamos, igual que a ellos les encanta eh, recrear y hacer proselitismo del pensamiento político de figuras a las que admiran, ¿no? oye, cada uno admira lo que admira, pues no sé, de genocidas, criminales y asesinos como el Che Guevara o algunos otros, o Stalin o Lenin, pues vamos a hacer hoy un poquito de, de pedagogía también y vamos, voy a incidir solamente en un par de aspectos antes de darle la palabra a... ...a José Luis Barceló, pues acerca de cosas que ha contado... ...efectivamente, que ha contado Dalmau... Eh, ...él no participó en el golpe de Estado... ...nunca estuvo en esos preparativos... ...de hecho José Antonio nunca tuvo una relación personal fluida con Franco, es más, se caían bastante mal, pero esto hay que leer, hay que leer un poco, hay que ir a las fuentes, yo entiendo que esto de leer este, más de 140 caracteres es, es cansado ya, me hago, me hago cargo, ¿no? Eh, solamente se vieron una vez, me parece, gracias a los, a los buenos oficios, creo que fue de Gregorio Marañón, las cosas como son, se vieron una o dos veces, una vez y no se, no se cayeron bien. Más cuestiones, tiende a confundirse por parte de la izquierda mugrosa fenómenos, corrientes, movimientos políticos, sistemas o cuerpos ideológicos tan diferentes como el fascismo, como el nazismo o como el régimen franquista, que fue un régimen, y esto no lo digo yo, lo dice una autoridad, lo dicen muchos historiadores, como Stanley G. Payne, que fue un régimen eh, bueno, totalitario en las primeras décadas, pero que desde luego no fue un régimen fascista al, al, al estilo de otros regímenes, básicamente eh, el espejo es más el italiano a la hora de hablar de fascismo. Ahora ya han pasado, fijaos en redes, eh, los que estéis, digamos, seguidos por gente que está más o menos en nuestra cura ideológica, notad cómo ya cada vez nos llaman menos fascistas y más nazis, lo cual demuestra que además de ser indocumentados, no tener ni puta idea de lo que están diciendo, José Antonio, por ejemplo, estuvo solamente una vez solamente una vez en Alemania vio a Hitler ...le vio una vez, de pasada, no sé si unos minutos... ...y luego le escribió, le contó, no sé si a Rui de Alda... ...o a algunos de sus colaboradores que no le había gustado... ...ni el país, ni el régimen, ni nada de lo que, de lo que había visto allí... ...José Antonio, al igual que Franco, era un acendrado católico... ...mientras que precisamente el nazismo, el nacionalsocialismo... ...perseguía muerte a la religión como hacían los comunistas... ...no había más Dios que el, Führer, que el Führer, os recomiendo una película... ...excelente, bueno hay millones, pero una que a mí me gustó... ...hace muchísimos años, se llama Escarlata y negro... ...por Christopher Plummer... ...que es un eh, coronel o es un general eh, nazi en los tiempos 1943... ...de la ocupación de Roma y la ciudad del Vaticano... ...y Gregory Peck, que es un arzobispo, un obispo irlandés... ...bastante más valiente que de los que voy a hablarles ahora... ...antes de darle la palabra a José Luis Barceló... ...porque después me detendré si quiero, unos minutos... ...en el papel de la Iglesia Católica Española en todo este asunto... ...que ya os avanzo, que voy a ser poco partidario. Don José Luis Barceló. Bueno, a mí me sorprende todavía que, que la figura de José Antonio Primo de Rivera... ...después pues de 87 años fallecido siga suscitando tantísimo interés y por algo será. O sea que no creo que sea estéril tampoco el debate ideológico y el debate del mundo de las ideas. Lo que ha traído José Antonio eh, no ha quedado estéril en la historia de España en los últimos 80 años. Es importante tenerlo en cuenta. Pero yo pondría también el acento en dos cuestiones que me parecen primordiales, ¿no? porque hemos encontrado, yo no sé, yo supongo que lo hacen deliberadamente, porque alguno ha sido un magistrado como este Joaquín Bosch, ¿no? que decía que pues, no se puede hacer mantener. Eh, lo ha hecho en, me parece que en, en rojo vivo en, en la sexta, los ideales del fascismo y de la extrema derecha europea, donde no pasa en ningún país europeo, en España menos y tal, y que hay que sacar a José Antonio y tapar todos los sextos. Hombre, se nos olvida que las pesetas con la efigie de Franco han estado hasta el año, hasta el año 97, prácticamente hasta la desaparición de la peseta, han estado circulando entre nosotros y nadie decía que eso, y nadie fue iconoclasta con las con la monedas de Franco. El señor Vos ha dicho circulando. lo de un genocida y un criminal como claro pero, pero, pero, no, pero lo que no ha dicho, y si lo ha dicho es Espinosa de los Monteros es que quien fusila a José Antonio Primo de Rivera es precisamente el Partido Socialista, que es el que lo utiliza ahora su cadáver, 87 años después, y lo, lo saca a pasear los huesos en, en beneficio propio, o sea, haciendo de esto, pero ¿quién lo fusila? Pero si lo fusilan ellos. Luego hay que acordarse que José Antonio Primo de Rivera no tiene absolutamente nada que ver ni en el 18 de julio ni en la guerra civil, o sea, es que es eh, detenido. Cuatro meses antes de la, del 18 de julio fusilado antes de que de que empiece la contienda ni nada ni, él, ni nadie sabía ni quién iba a ganar la guerra ni qué ni ni qué tenía nada que ver ni Falange tuvo prácticamente el partido como partido como tal nada que ver con el asunto y muchísimo menos José Antonio. Prigo Era en viviera, aquel momento el cadáver... partido más pequeño de los que había empezó bueno, no sé si eran al principio o sea, ...3.000 afiliados no tenían más o o sea, fue o creciendo. un partido un partido que se funda pocos años antes de que, de que estallara la guerra civil que tenía una, todavía una una, una presencia muy, muy parca y de hecho es que no ha tenido prácticamente nada que ver en todo lo que ha ocurrido en España desde que, desde que José Antonio es fusilado, o sea, ha quedado en el mundo de las ideas, en el mundo de defender una idea de España que tiene que ver con un entronque que, que por cierto yo lo veo ausente eh, completamente en el debate político actual, que es el conservadurismo, el conservadurismo eh, tradicional español ligado a la monarquía histórica española, al catolicismo a la unidad de la patria y tal, que es lo que dice un poco la, la defensa de la familia y tal eso yo no veo que el conservadurismo español actual lo esté de, de, desde que se ha muerto Franco en el 75 para acá, yo no he visto que ese debate esté vivo. Eso ha quedado todas la, la, las ideas de José Antonio Primo de Rivera a través de sus obras completas, sus escritos y tal. Parece mentira que un tío con 33 años pudiera eh, producir tanto texto y que haya tenido tanto impacto en, en el mundo político de las ideas español. Eh, no ha tenido ninguna pervivencia desde que él se ha fusilado hasta ahora. O sea, no, no ha habido ni han tenido cargos electos falange trascendentes, ni han estado, salvo un poquito al principio, en los ministerios primeros de, de Francisco Franco al acabar la guerra, pero muy poco, o sea, prácticamente nada. Bueno, eh, como acabo de redondear la primera media hora de, de este primer semibloque de los intocables, prefiero darle paso a la publicidad un instante y después darle todos los minutos que necesite a Manuel Bernaldez. No se vayan, que me, hoy sí que me consta que esto les está interesando a ustedes en grado sumo y se van a quedar hasta el último minuto, que volvemos enseguida.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 Continuamos en los intocables. Les cuento rápidamente que, llamando a un teléfono que van a ver inmediatamente sobreimpresionado en sus pantallas, que es el 91833... 1335 o acercándose si viven en Madrid por Juan Bravo 55 les harán entrega de forma gratuita de un test de intolerancia alimentaria y los amigos de Naturhaus pues les podrán dar sin duda un par de consejos que les vendrá bien, como se ha repetido tantas veces para alcanzar su peso ideal y mantener un estilo de vida saludable y además hacerlo sin, sin sufrir necesariamente. Se pueden acercar, como les digo, por Juan Bravo 55 o eh, contactar www.naturhaus.es o bueno, pues si tienen algún centro más cerca de de su casa, entre en la página web y ahí lo van a ver, pues también, también les vale. Continuamos y le debía yo minutos a don Manuel Bernaldez, simplemente otra, otra postilla. Vamos haciendo proselitismo, igual que los mugrosos. A lo mejor le damos la idea a alguien, hombre, de, de leer alguna cosa sobre José Antonio Primo de Rivera. Como no había participado en el golpe o en el, o en el contubernio que dio lugar al, al golpe y, y tal, pues eh, lo único que se les ocurrió fue imputarle, imputarle y por tanto detenerle, encarcelarle cuatro meses antes lo hablábamos antes Fernando eh, por un deli, por un falso delito porque no era verdad detenencia ilícita de armas porque ni siquiera era suya era un estar una no eh, que, que le ponen y, y con ese con ese argumento aparte de ilegalizar Falange le, le meter en la cárcel don Manuel coja los minutos que necesite bueno, el, el lunes eh, va a ser además el, el aniversario de su nacimiento o sea se ha buscado una fecha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 Y, en cambio, se olvida que pasó con Ramiro Maestú también. Lo fusilaron antes de empezar a, prácticamente la guerra civil. Al poco empezar la guerra civil, lo detienen, lo fusilan eh, cerca de Madrid. Eh. En Aravaca. En Aravaca, efectivamente. Arabaca. Luego a Ramiro Arturo, de Maestu, cuyos orígenes ideológicos provenían del socialismo. Había sido un, un, un, un Fabiano inglés. Había estado en Inglaterra y se había contaminado del socialismo Fabiano inglés. Eh. Luego eh, eh, eh, derivó hacia un liberalismo y al final era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 Realmente eh, lo que era, ¿eh? yo lo que era una degeneración de un sistema democrático y que gente como Marañón o Madariaga pues la acabarían criticando clarísimamente bueno, porque tuvieron un, un, una deriva no es... que, que, que no se puede seguir vendiendo. Es, aún, usted, ¿no? es usted muy, muy suave, yo, hemos leído todos frases, sobre todo de Ortega y de, de Ortega. Marañón, llamándoles, bueno, no voy a repetir, bestias salvajes. Y de Unamuno y de Unamuno también, bestias salvajes. Ramiro de Baeztu es otro autor al que hay que leer, sobre todo su defensa de la hispanidad, y efectivamente... Dejó dichas varias frases. Yo una vez, hace muchos años, me tomé el atrevimiento, la licencia de subir a Twitter eh, y abrí comillas y dije, me aplastarán como a una chinche contra mis libros. Y sacaba una foto de mi biblioteca, que si alguien ha visto podcast míos eh, eh, desde mi salón, pues, pues en fin, modestamente es una de las pocas cosas casi de las que puedo presumir. Y alguien me dijo, ¿qué, qué has querido decir con esto? Digo yo, no. Y debajo puse Ramiro de Maeztu Madrid, 1936 también le dijo a los chavales que le fusilaron, que a lo mejor pues eran queridos jovencitos de 15 o 16 años, les dijo, vosotros no sabéis por qué me matáis, pero yo muero porque vuestros hijos sí que lo sepan. Estas gentes eran los que asesinaban vilmente estos cobardes, estos canallas y estos miserables del, del Partido Socialista y del Partido Comunista y del Frente Popular. ¿Me permites, Fernando, que antes de devolverte la palabra ponga ya, despache ya el total? ...poco partidario, pero prefiero que sea Dalmau... ...y después eh, Manuel y José Luis Barceló, los que valoren... Eh, ...una declaración que ha hecho esta mañana el señor Purpurado... ...el señor portavoz de la Conferencia Episcopal Española. Eh, el tema de, de, de José Antonio Primo de Rivera... ...nosotros eh, no tenemos que, nada que decir... ...porque evidentemente los restos de una persona... ...pertenecen a su familia... Y es la familia la que decide dónde enterrar a sus difuntos. ¿no? Entonces, bueno, pues la familia ha decidido llevarse a los restos de su familiar. Lo van a enterrar, creo que eh, he leído por, por, por ustedes, vamos a decir por ustedes, por los medios, que va a ser enterrado aquí en San Isidro, en el cementerio de San Isidro. Entonces, bueno, pues eso es lo que corresponde. Ahí eh, la comunidad actual de. La comunidad actual del, del valle tiene una dependencia, son un priorato, me parece que es eh, la variedad de Solem, me parece en Francia, no dependen de eh, eh, eh, es, es, eh, Solem de Italia. Bueno, no sé si esperamos bueno, depende de una abadía de que es un priorato, depende de una abadía, me parece que es, que es de Francia, no creo que es que es que es Solen, creo que es la variedad Solem. Y, y luego entonces, al ser algo de derecho pontificio, también tiene una implicación de derecho pontificio con la Santa Sede, y eso es un asunto, como les decía antes, de la Archidiócesis de Madrid, en la cual, como conferencia episcopal, no tenemos que pronunciarnos en nada. Solo una mínima valoración y le dejo a Dalmau y a Bernaldez, que son los dos juristas de la mesa y José Luis también, que haga el análisis político del asunto. ¿No les... ¿A ustedes esto de me parece, tengo entendido, no estoy muy al tanto, no estoy muy informado, me pongo de perfil, esto es un asunto de la familia, coño, como si... Bueno, no, que no iba a blasfemar, ni mucho menos, pero como si no estuviera enterrado en un templo católico. Pero, en fin, ilumínanos, Fernando. Algunos por lo menos cobraron 30 monedas. No quiero hablar de la Iglesia católica porque yo sé que la Iglesia católica no es solamente esto. Hombre, hasta ahí podríamos llegar. Y para acabar, solamente quiero decir que podréis hacer con el cuerpo lo que queráis, pero las ideas nunca mueren. Y, evidentemente, todas sus ideas, absolutamente todas, forman parte de la población española. No forman parte solamente de algunos. Lo que, lo que estáis haciendo unos y otros, los que han votado sí a la ley de memoria democrática, los que se han abstenido y otros que han votado que sí en algunos parlamentos y en algunos ayuntamientos, no vais a poder asesinar las ideas de José Antonio Primo de Rivera. Repito, las ideas nunca mueren. José Luis Barceló, eh, a mí me extraña mucho, por ir al, al foco político también del papel de la Iglesia en todo este asunto, a mí me extraña mucho que esto... Eh pero ¿cómo no lo va a haber negociado el gobierno, el Ministerio de la Presidencia? En este caso, igual que esto era antes una competencia de Carmen Calvo hasta hace dos años, seguimos poniéndonos cada vez más serios, ahora es una competencia del señor Félix Bolaños, puesto que el rótulo oficial o la competencia oficial de su ministerio es Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, la llaman así, en la que ya, es, ya tiene ya tiene chiste el nombre. ¿No lo van a haber negociado hombre, con el Vaticano? Pues seguramente porque afecta al concordato, como ha explicado Dalmao al principio, pero no lo van a haber negociado con la conferencia episcopal, mira que me extraña a mí. Bueno, se engloba mucho, pero lo que dice ahora la conferencia episcopal no es lo que dijo cuando eh, se exhumaron los restos de Franco, dijeron sí. otra cosa, que era una decisión gubernativa, que Exacto. tampoco podían a, eh, tal, o sea, cada vez eh, que está bien actuando bien eh, se, se explica de una forma distinta. no Aquí ha sido la familia, es verdad que la familia lleva meses negociando con el gobierno, presionada por el gobierno porque lo iban a sacar sí o sí, y si usted quiere pues lo sacamos con pala, como hicimos con Franco, sí. y si no pues póngase entre los familiares de acuerdo, por cierto, que los familiares también en una posición bastante débil y en en algunos casos entre los familiares bastante discutible. Yo estaba conozco, dividida la... Eh, estaba dividida la familia. La Primero se habló de la, de la capilla allí de Nuestra Señora de África, que era la que quedaba un poco más de hueco y de espacio, porque no estaba eh, colmatada hueco, José como... Antonio otro. de la Virgen. Por eso, y se podía además ahí estar. Hubo una diatriba y una discusión importante sobre si se ponía una placa o no, aquí ya hacer los restos de José Antonio, Antonio de Rivera o no, y al final el gobierno no quería que se pusiera la placa, con lo cual, del lugar permanente a la capilla, de la capilla, pues afuera de la basílica, porque además ahora el gobierno ya lo ha dicho y está en la ley de memoria histórica. Lo que se quiere hacer es desacralizar el templo, es decir dejarlo que esa basílica ni siquiera templo eh, eh, digamos eh, es, es, es sacar y expoliar de toda la, la, la posición que tienen allí a los benedictinos que esa es la segunda eh, cuestión que queda y luego en última instancia seleccionar aquellos restos que ellos consideran que son de republicanos, los que puedan ser inventariables, identificables y tal, o que las familias hayan reclamado, que ha sido cuatro creo los que lo han reclamado, pero bueno los demás querían que quedaran ahí y llevárselos fuera y con eso se cerraría y se el asunto bueno, hubo propuestas de cortarle los brazos a la cruz, de convertirlo en una especie de, de museo y tal, eh, eh, yo, yo lo veo totalmente fuera de lugar, no veo que haya habido respuesta tampoco política, es decir, que el Partido Socialista, Bolaños, Podemos y tal quieran hacer eso, eh, bueno, pues eh, ellos pueden tomar sus decisiones, para estar en el gobierno, pero no he visto que haya tampoco, eh, que haya habido una respuesta contundente como tendría que haberse cabido de esperar, ¿no? ni a nivel ciudadano, ni a nivel de protestas, ni a nivel de contestación, ni ha habido un discurso uso político de la oposición al respecto ni se ha defendido la figura de José Antonio Primo de Rivera sin tener absolutamente nada que ver ni en el lanzamiento en el 18 ni ni con Franco ni en la ideología posterior de Franco que por cierto Franco absorbe ese, esa movilización ideológica porque le interesa junto con los carlistas y tal para dar función a un partido que ya ni siquiera es la Falange porque se crea por el decreto de unificación el crear la eh, Falange española de las Jones con todo Falange española tradicionalista de las Jones eh, y cuando se asimila perdona a, a, a José Antonio con los fascismos, con el nazismo y tal es, es no totalmente falaz no y lo que, que ha dicho ha el propio magistrado este y otros políticos del Partido Socialista eh, Joaquín Bosso de forma resentida yo no Be entiendo por qué no es verdad porque la verdad real es que si uno va a Italia puede ir a la tumba de Benito Mussolini, puede ir a su claro. casa, que es una casa museo, Na, a nadie le importa si tú vas o no vas, porque nadie pregunta, y allí parece que ser que los comunistas italianos son bastante más tolerantes con su historia que los nuestros, que por cierto, los comunistas italianos son patriotas y no quieren que se rompa su país. Italia no es como aquí, que estamos todos pensando en desunirlo y en, en destrozar nuestro país, y eso no pasa, o sea, no pasa, ha pasado en Alemania, pero en Alemania porque son todos unos esquizofrénicos en su historia, porque no saben comportarse con su propia pero, historia y no la asumen, pero, pero, pero, pero los demás no tenemos por qué ser es esquizofrénicos porque los alemanes lo yo sean. Incluso que en Portugal, en Portugal tenían un programa de televisión que se llamaba El, el portugués más importante del siglo XX. Y entonces se les mandó el escrutinio y el que salió elegido fue Salazar. Y yo, yo me acuerdo, eh, yo veo mucho la televisión portuguesa, he nacido muy cerca quién de, de la saliera, raya portuguesa. ¿Y quería que saliera? ¿Saramago? No, no, pretendía que saliese <risa> alguien posterior a Salazar y la gente votó a Salazar. El programa se lo cargaron. No dieron El, el programa desapareció. Y hay un museo, como tú dices, de Salazar, en el pueblo en que vive, que la gente vaya a verlo, y Salazar tiene... Eh, porque no olvidemos que Salazar es el inspirador de muchos estados corporativos que hubo en esos años. Claro. Se está pensando en Hitler o Mussolini. Es mentira. La, es mentira, eh, es mentira. Eh, el inspirador de muchos países era Salazar. Mm. Tanto en la Francia, por ejemplo, de, la, ...de PT, como por ejemplo en España, también en España, Caballo, la, la, la influencia de fue muy importante, por ejemplo. ¿eh? Sí. Y, y además estamos pensando un hecho también evidente, que es que la pobreza intelectual de los que nos gobiernan, ¿no? O sea, to, todo lo, lo que se vende es una especie de, de propaganda o de consigna en que no hay un debate. Es grocha gorda, es pero... Que no hay, ¿sí? Manuel, es que no son hay... son analfabetos. No es un problema no del leído. presente, es un elemento de distracción de este gobierno. Bueno, es volver ah, a, a, a, a ir, como ya, eso, Franco, claro. ya es un tema que ya se ha sacado y ya no tiene objeto de discusión del tema porque está por allí y tal por cierto la gente va a llevarle flores y tal lo harán también con, con José Antonio en el cementerio de San Isidro y irá más gente a verle allí a San Isidro que al Valle de los Caídos eso está porque el Valle de los Caídos estaba prácticamente olvidado lo ha resucitado estos señores no, pues, del pues, Partido no del Valle. el Valle de los Caídos tienes que tienes que caminar treinta y tantos o cuarenta kilómetros mientras que el cementerio de San Isidro bueno, está, está el ahí a un lado de que Madrid si rendir homenaje irá allí en frente está. del Manzanares, ¿no? sí, sí sí sí sí sí sí el cementerio más antiguo de Madrid claro, se, es. se enterrará junto no, a Pina Rivera no se puede ir seguramente, harán algo para que no se pueda ir. ¿eh? Bueno, pero bueno es como Mingo Rubio, pero la gente va a colocar más, flores más y complicado. todos los días. Bueno, vamos, va todos los días. vamos a pero hacer... Pero hablando del papel de la iglesia, sí. realmente, el personaje que sale como portavoz mmm, causa vergüenza ajena, porque se podría haber preparado una respuesta más o menos aseada y no una especie de admiración. La sensación a medio camino entre la pusilanimidad, con perdón, o no, no como la, insulto, la, y, y, la y la improvisación. Y improvisación, claro, la improvisación, claro, improvisación cuando... Eh, por definición, el, el mundo diplomático, podemos decir, de la iglesia, es la finexa que diría Andreotti, ¿no? La finura. Y aquí, en cambio, es que son tan, tan torpes o tan, podemos decir, tan burdos, que tiene una especie de amnesia. Dice, creo, me parece, no sé, la basílica, sí, olvidado, es un priorato, pero, oiga, pero usted no sabe realmente... ¿Cuál es la organización de la Basílica dentro de la jerarquía católica? O no, lo o sea, quiere saber. No, es que la sabe, no, sabe, sabe pero, quiere pero no quiere usted decirla. Y además tenía que haber tenido, yo creo, alguna respuesta más digna o, o, o más defendible. Una especie de amnesia porque se olvidan de muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, a José Antonio se lo fusilan. ¿Qué tiene que ver con esta memoria democrática revanchista? No tiene no tiene nada que ver. O sea, claro, claro, claro. Y, y además, ¿por qué no defienden un lugar sagrado? Y además van a convertir un lugar sagrado en un lugar laico. Porque yo he leído también que la familia de José Antonio no quería que permaneciese ahí porque José Antonio quería estar enterrado en lugar sagrado. Y, y lo van a convertir en un ya lugar laico. No, no sé en qué va a ser un museo o, o en algún centro de aquelarre de no sé qué, ¿no? pero realmente para estar allí enterrado es mejor irse, ¿eh? es mejor irse, vamos. ¿eh? Bueno, eh, le hemos dedicado los 45, casi 50 primeros minutos de este programa a este asunto que me parecía a mí muy importante. Y vamos a cambiar radicalmente de tercio para seguir hablando un día más. Creo que ya llevamos tres o cuatro jornadas. Yo creo que cuatro, ¿no? Empezamos el martes con el asunto de Doñana, con el asunto de los regadíos, de los riegos legales ilegales. Tiene mucho que ver con, con la sequía. Eh, por cierto, para los que vivan, viváis en el centro de, de, de la península, no solo no solamente Madrid sino sino alrededores. Yo mañana me voy. Me voy, a, me voy a Toledo porque me viene bien a mí porque y porque tenemos cosas que hacer que, que a lo mejor son, son interesantes. Voy preparado a pasar calor, pero preparaos también en, en Madrid a pasar calor vosotros, porque, porque lo va a hacer y, y del bueno. Creo que han denominado al fenómeno, ya, a, a, a todos los científicos en este caso les encanta etiquetar las cosas, el horno ibérico en los próximos días. Echaos a temblar. Temperaturas no vistas en 60 años, eh, o en una o en dos ocasiones solamente hay sequía, claro que hay sequía y, y bien que le está viniendo de paso al gobierno porque durante meses se han refugiado en la guerra de Ucrania como única, que parte, pero solo parte tiene que ver en el asunto, como única causa de la subida brutal eh, enloquecida del precio de los alimentos, ahora es la sequía. Joder planas, te ha venido Dios a ver macho, después de haber dicho hasta la saciedad que ya no iban a subir, que iban a bajar, que habían tocado techo como Calviño y tal, ahora la sequía. Bueno, no resumo, porque ya llevamos, como digo, días hablando, ya sabéis todos de, de lo que va. Hay seis municipios en toda esa zona, pues Moguer, Almonte y algunos más. Y los políticos que no se acuerdan de Huelva, no solamente los del gobierno, sino los de la oposición, salvo cuando toca campaña y el primero de los que no se acuerda, salvo cuando le gusta veranear a él en Doñana, es el presidente del gobierno, han ido allí, pues, eh, pues eso, porque ahí ven también munición electoral contra la Junta de Andalucía que se la ha arrebatado el Partido Popular en, en, estas, eh, en estas últimas, eh, ya en, la, en, el, en las primeras de 2018, con la ayuda de Vox, y ya estas últimas con mayoría absoluta, no se lo van a perdonar los, a los andaluces, pues han ido allí a insultar directamente a la oposición en Madrid y a quien gobierna en Andalucía, a decirles que, que, que, se, que, que se las van a Tener con Europa, que van a pagar ellos la multa, una multa que estará en su imaginación, porque esta mañana eh, González Pons explicaba que hay 104 expedientes abiertos en Europa que tienen que ver con el Reino de España, solo 24 de ellos relativos a cuestiones medioambientales, porque Juanma Moreno Bonilla lleva días pidiendo por favor que le dejen a él o al consejero, que al final va a ir dentro de unos días y se entrevistará con el consejero de Medio Ambiente a entrevistarse y a contarle la verdad de lo que hay, porque estos tíos, el gobierno de España, que luego le dan la vuelta al al argumento y lo manipulan, pues están engañando a la Comisión Europea. Las cosas como son. Y bajo un falso ecologismo, bajo una pretendida propaganda de hay que salvar... No hay el planeta y todos estos rollos. Hay que salvar al parque de Doñana y no vamos a consentir que un patrimonio... Ahora os voy a poner un poco del figura, hombre, para que os cabreéis. Y no vamos a consentir que tal hay a los agricultores que les vayan dando, ¿no? Que pasen hambre ellos y sus familias o que se dediquen a otra cosa. Bien, vuelvo a repetir por tercer día consecutivo, escudo social, el gobierno de todos. Toma gobierno de todos. Eso es lo que le importa a este gobierno, la ruina, el hambre y la miseria de muchos sectores económicos. En este caso de los señores agricultores, que se dedican básicamente a la fresa, de la provincia de Huelva. Ponedme un poquito del Pedro Sánchez de anoche. Absoluta que tenga. No está legitimado en un mandato de cuatro años a cargarse un parque nacional de Doñana que viene existiendo desde hace muchos más años, desde luego el entorno natural desde hace muchísimos más años y que aspiramos a que dure mucho más, porque lo que queremos es legarlo en condiciones a las generaciones futuras. Ese tesoro que nos legaron a los onubenses, a los andaluces, a los españoles, nuestros padres y nuestras madres, nosotros lo que queremos es legárselo a nuestros hijos y a nuestros nietos en las mismas condiciones que nosotros lo heredamos. Y eso significa... Que las administraciones, desde el Gobierno de España, Europa, hasta la Junta de Andalucía, lo que tienen que hacer es empeñarse en preservar un paraje que es único en Huelva, en Andalucía, en España, en Europa y en el mundo. Eso es lo que tienen que hacer. Por eso, desde aquí, desde aquí... Hombre, les vuelvo a pedir hoy, además, que la Comisión Europea se ha vuelto a posicionar claramente y tajantemente en contra de este proyecto de ley entre el PP y Vox, les vuelvo a pedir, pues en fin, que se, que, que se bajen de, de la soberbia, que, que, que rectifiquen, que reconozcan el error, que no pasa nada, que no pasa nada, que uno se puede equivocar, pero lo que no puede hacer es empecinarse, que lo que tiene que hacer es preservar Doñana y por cierto, respetar la legalidad europea, y eso es lo que va a exigir siempre el gobierno de España. ¿Entendéis, ¿Entendéis por qué le llamo yo el figura a este tío? Porque hay que tenerlos cuadrados para decirle al adversario político, al Pepe, en este caso, que se bajen, Fernando, Manuel, José Luis, nos está horriendo que se bajen de la soberbia, que se bajen de la soberbia y que no se empecinen. Lo dice Pedro Sánchez Castejón, como diría el llorado Jaime Canmani, tomanísperos Mariana que son para la marrana. Don Fernando Martínez del Mau. Bueno, lo primero que hay que decir es que están mintiendo, como siempre, ¿no? no. Tic-tac, Pedro Sánchez, tic-tac, te queda poco, tic-tac. Vas consumiendo minutos, segundos y días y detrás de una ignominia viene la otra. Tic-tac, Pedro Sánchez. El PSOE lleva mintiendo 40 años con, con esto porque los que tenían que haber resuelto este problema, que no existe tal problema porque el, el problema que están aduciendo precisamente a Juanma Moreno es que va a tocar las aguas subterráneas de Doñana y las aguas subterráneas de Doñana no se van a tocar porque lo que no han hecho ha sido el trasvase hídrico de toda la zona que se encuentra en, esas, en esa al lado de Doñana para dar eh, precisamente este agua tan necesaria a los agricultores que lo necesitamos el resto de los españoles para comer. Dicho esto, es que la política que ha hecho el PSOE en Andalucía, aparte de la, como antes bien decía, de la cocaína, de la prostitución y de la corrupción, repetidas veces, repito, repetidas veces es que no han hecho una sola obra, no han hecho ningún trasvase de ninguna cuenca hídrica, no han hecho ningún estudio, no han hecho ningún estudio de Doñana, bueno, a de ponerse el mismo generador para él sí tener agua en Doñana, eso sí lo ha hecho, desde luego. Pero evidentemente eh, no, eh, no ha hecho, el gobierno socialista no ha hecho absolutamente nada con este problema que tenemos precisamente para nuestros agricultores, que son los que nos dan de comer a nosotros. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Que, que el, el, el, el problema del agua que existe allí es porque ha habido 40 años que ha estado gobernando el Partido Socialista y, y, y no ha hecho ni un solo estudio no del de problema hídrico que tenía Andalucía y en concreto esta zona. Con lo cual nos encontramos en este momento que utilizáis la demagogia otra vez de cara electoral y estáis volviendo a mentir. Eh, repito, tic-tac, Pedro Sánchez... Tic-tac, espero que te quede muy poco. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a ir a publicidad por seguir redondeando bloques y luego te doy minutos, Barceló y también a usted, Manuel, Manuel Bernaldez. Volvemos en un instante, no se vayan.